El proyecto de Habla Medetik lo iniciamos, Alberto y yo, en alianza con la editorial Brujas. Eh, gracias a que conocimos a su director en Quito, en Ecuador, cuando fuimos a un congreso a la Flaxo eh, en ese país. Gracias a su atinada y gentil eh, preocupación por avanzar en la divulgación del conocimiento, logramos un proyecto editorial muy sugerente que en aquella época era profundamente innovador. Era un proyecto editorial que permitía publicarse en papel y en línea simultáneamente, con dos tipos de registro y con dos tipos de licencia que favorecieran su amplia divulgación y su acceso a públicos diversos eh, de todas las condiciones sociales y económicas. El proyecto editorial de Háblame de TIC, que iniciamos en 2013, logró 10 volúmenes, 171 autores que escribieron en coautoría 105 capítulos todos accesibles en línea con la licencia Creative Commons para la versión digital pero también en la versión impresa sabemos que los 10 volúmenes de la serie Habla de están ubicados en las bibliotecas universitarias de México y de América Latina. Hemos logrado difundir gratuitamente a través de las plataformas digitales y también hemos logrado llegar a las bibliotecas y a distintas personas a través de las publicaciones en papel puesto que reivindicamos también eh, lo valioso que son los libros y lo bonito que son los libros también en papel. Logramos con este proyecto un alcance de gran magnitud, de gran importancia para el trabajo que estamos realizando en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad de Veracruzana y aquí hemos eh, publicado la, las ideas, las reflexiones, los hallazgos de estos 171 autores que tienen adscripción a 34 instituciones educativas, principalmente de educación superior, ubicadas en siete países del mundo. El proyecto Háblame de TIC lo iniciamos hace ya casi 10 años como un... Proyecto que busca compilar resultados de investigación que brinden la posibilidad de comprender el proceso de incorporación de las TIC a la educación. La serie Háblame de TIC es sin duda un proyecto innovador, un proyecto carismático y un proyecto noble que está cerca de los investigadores educativos, de los investigadores del tema de tecnología educativa y de, en general de los actores que trabajan eh, con TIC, con educación, con cultura digital. Me da de verdad mucho gusto el poder felicitar a mis colegas del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior por llegar a pues, este número 10 de la colección editorial Háblame de TIC, un proyecto innovador, interesante, y que aglutina ya un buen número de capítulos que hablan, que abordan diferentes temas educativos eh, muy interesantes para toda la comunidad pues magisterial educativa de nuestro país y de otras latitudes. Muchas felicidades a la serie Háblame de TIC. Muchas gracias por invitarnos a colaborar y coordinar el volumen 4 y 5 de la colección. Felicidades por los 10 volúmenes a la serie Háblame de TIC. Muchas felicidades a la colección Háblame de Muchas felicidades a los coordinadores, colaboradores y coautores de la serie Háblame de TIC por estos 10 volúmenes. Sin duda alguna, un gran logro. Se dice fácil, pero celebrar que un proyecto académico vaya en su décimo volumen es que se trata de un trabajo muy serio. Primero que nada, constante, de enorme compromiso con el conocimiento y un esfuerzo analítico por entender este tiempo que nos ha tocado vivir. Y sobre todo, se trata de una labor pertinente y en este caso necesaria para una institución como la Universidad de Veracruzana que debe entender las innumerables transformaciones que ocurren en los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de este nuevo paradigma tecnológico. Por ello... Les mando un cálido abrazo, una felicitación a los coordinadores y autores de los primeros 10 volúmenes de la serie Háblame de tic en la que me congratulo de haber participado. Quiero agradecer los aportes de sus autores, han sido muy importantes para el trabajo que llevamos aquí, así que espero que sigan las investigaciones y que generosamente podamos continuar con el intercambio. Mis felicitaciones y todo el éxito del mundo por los 10 volúmenes a la serie Háblame de TIC. Y me uno a las felicitaciones del volumen número 10 de la colección Háblame de TIC. Felicidades por los 10 volúmenes a la serie Háblame de TIC. Y deseo felicitar a todos los autores y editores de estos 10 volúmenes de la serie Háblame de TIC. Conmemorar los 10 volúmenes que se han publicado de la serie Háblame de TIC, editado por la editorial Brujas durante la última década. En las publicaciones, donde han participado más de 170 investigadores de muchos países, ha contribuido al saber y al aprendizaje de las de los profesionales, de la educación y de lo que están también en formación. Desde la Universidad de Jaén, en el sur de España, felicitamos a los editores, autores, lectores y, en definitiva, al proyecto surgido desde la Universidad Veracruzana en México. Bravo, Háblame de TIC. Bravo para todos los coordinadores, para todo el equipo, autores, lectores y toda la comunidad que ha hecho Háblame de TIC. Quiero externar mis felicitaciones a los coordinadores de la serie y a todo el equipo de trabajo que les conforma. Felicidades a la serie Háblame de TIC por sus 10 volúmenes. Muchas felicidades por los 10 volúmenes de la serie Háblame de TIC. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas felicidades. La verdad que me parece un proyecto editorial y académico muy valioso para la comunidad académica hispanoamericana. Saludo cordial, afectuoso, unas felicitaciones enormes por esta bonita iniciativa académica que han emprendido los colegas mexicanos. Es un gusto para mí sumarme a la celebración por los 10 años de la colección Háblame de TIC. Quiero felicitar a Alberto Ramírez y a Miguel Ángel Casillas por su colección Háblame de TIC, la cual considero se ha convertido en un referente teórico-metodológico para comprender las implicaciones de las TIC en la práctica docente. Felicidades a la serie Háblame de TIC por estos 10 volúmenes. Muchas felicidades por los 10 volúmenes a la serie Háblame de TIC. Muchas gracias por esta contribución a los nuevos modelos educativos de las universidades. Sin duda, esta será una gran aportación para imaginar nuevos modelos de enseñanza aprendizaje. Me gustaría felicitar a los doctores Miguel Ángel Casillas Alvarado y Alberto Ramírez Martinel por los 10 volúmenes de la serie Háblame de TIC. Felicidades por los 10 volúmenes a la serie Háblame de TIC. 10 años en los que Miguel Ángel y Alberto han sido sumamente productivos al trabajar el tema de manera innovadora, tan rápidos como el mismo tema lo amerita. Han tenido el acierto de hacer equipo, de conjuntar los saberes de otros para ampliar el conocimiento en materia digital. Y desde este espacio envío mis felicitaciones al equipo editorial de Habla Mente TIC por estos 10 años de progreso y de producción académica. Muchas felicidades y enhorabuena. Que sigan los éxitos. Quiero unirme a las felicitaciones para el doctor Alberto Ramírez Martinel y el doctor Miguel Ángel Casillas por el aniversario de la serie. Háblame de TIC. Felicidades a la serie Háblame de TIC por los 10 volúmenes. Un fuerte abrazo. Felicidades por este continuado esfuerzo que nos convoca a quienes trabajamos temas de TIC y educación. Queremos sumar nuestros saludos, nuestras felicitaciones y también nuestro agradecimiento a los coordinadores y autores de la serie Háblame de TIC por el trabajo desarrollado en esta última década. Muchas felicidades por los 10 volúmenes a la serie Háblame de Ti. Les felicito por estos 10 volúmenes. Eh, me da mucho gusto poder haber sido parte de este proyecto con otros académicos con tanta experiencia en el área. Felicidades a todos. Quiero felicitar al Dr. Miguel y Dr. Alberto y todo su equipo de trabajo por la publicación de los 10 volúmenes de la serie Háblame de Ti. Agradecemos también a el trabajo compartido a los coordinadores de esta propuesta editorial y a los autores que a lo largo de estos años han colaborado en esta línea de trabajo y especialmente agradecemos el desafío y la experiencia llevados a cabo en, en el marco del décimo volumen que deriva de un proyecto interinstitucional e intercultural. Felicidades a la serie Hablame de TIC por estos 10 volúmenes, que vengan 10 volúmenes más. Así que felicitaciones y desde aquí eh, mucho cariño y muchos éxitos y que sigamos hablando de TIC.